Este jueves, propietarios de establecimientos y trabajadores de este sector en esta ciudad realizaron una marcha rechazando la medida, aseguran que ha sido drástica y afectará la fuente de ingresos. No sobre, solamente sobre la Juca, mi lady Núñez ha, ha, cance, ha hecho que eh, la senaduría apruebe la ley contra la Juca, pero eso trae consecuencias, ¿cuáles? Miles de desempleo. Ahora hay miles de jóvenes que estamos desempleados a nivel regional, el país completo. Un millón de desempleo de un día para otro. ¿Y dónde queda el gobierno? ¿Dónde queda miles de nadie Nadie tiene empleo, ellos no nos buscan. Entonces, ¿cómo ellos mantienen la familia? Nosotros mantenemos nuestra familia. Ahora nosotros queremos que nos busquen una manera donde trabajar, cómo trabajar, porque sabemos trabajar, no solamente juca. pero algo que se toma tan